Bienvenidos a Taller de Guitarrulería, yo soy Gillo Romero y el día de hoy vamos a ver un tema muy misterioso para todos los que tocamos la guitarra e instrumentos de cuerda en general como el bajo, el violín, el cello, etc. Pero nos vamos a dedicar a platicar entre nosotros los guitarristas del gran misterio, el fenómeno de la guitarra A Darling Bueno, ¿y cuál es ese fenómeno de la guitarra que hablo? Bueno, en la guitarra podemos encontrar la misma nota, el mismo tono, el mismo pitch, la misma frecuencia, para ser precisos, hasta cinco veces repartido en todo el brazo. Por ejemplo, la nota DO que encontramos en la segunda cuerda, en el primer traste. También la podemos encontrar exactamente idéntica en el quinto traste de la tercera cuerda y además también la podemos encontrar en, el mismo, en la misma frecuencia pero con un sonido un poquito más grave justamente por el entorchado de las cuerdas en el décimo traste de la cuarta cuerda además existe en el traste número 15 en la quinta cuerda y además por supuesto lo podemos encontrar en el traste número 20 en la sexta cuerda lo cual Convierte la guitarra en un animal de seis cuerdas, o siete, u ocho, o las que tú quieras. Pero es una bestia difícil de domar, ya que podemos encontrar la misma frecuencia repartida hasta en cinco puntos distintos. Pero también podemos verle el lado positivo y no tomarlo como una desventaja. Ya que puedes empezar la misma figura en diferentes puntos, ¿no? Sin embargo eso también la vuelve muy confusa y nos pone en desventaja a veces contra instrumentos que son lineales, en el caso de la guitarra podemos ver que se maneja mucho lo horizontal y lo vertical, pero también lo diagonal ¿no? un poco digamos, tanto para la izquierda como para la derecha, eso realmente no se encuentra en cualquier instrumento, obviamente los bajistas me van a entender y van a coger de la misma pata, pero podemos aprendernos y memorizarnos estas notas, como este DO hasta cinco veces no va a suceder por supuesto con cualquier nota, ¿no? imaginamos que el DO que está en este traste número 20 en la primera cuerda solamente va a existir una vez dentro del brazo ¿no? a menos de que ya te vayas a... afuera del brazo ya, eh, fuera de la cancha que es válido, por supuesto. Cuando la creatividad está en juego, ni el cielo es el límite. Entonces, por ejemplo, la primer cuerda, la cuerda Mi. Realmente es la única vez que vamos a encontrar esa frecuencia. Es la frecuencia más grave que nos va a dar la guitarra, obviamente utilizando la afinación mencionada anteriormente. Pero sí van a existir en otras ocasiones, tal vez cuatro veces, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tocamos la cuerda Sol. Pero también la encontramos en el quinto traste de la cuarta cuerda. Nos ayuda a afinar generalmente. Pero también la vamos a encontrar en el traste número 10 de la quinta cuerda. Como ves es la misma frecuencia. Y no nada más ahí, también la vamos a encontrar en el traste 15 de la sexta cuerda. Ahí tenemos cuatro veces la misma nota, la misma nota Sol. Entonces, como podemos ver, eso lo podemos tomar como una desventaja o como una ventaja, ya que en comparación al piano, en donde solamente vas a encontrar en una tecla esta nota o en una tecla esta nota hace que la guitarra y el guitarrista tenga que esforzarse para encontrar posiciones para hacer la misma escala, digamos, Do mayor. También la puedes hacer así. ¿no? Incluso puedes empezar desde aquí porque recuerda Entonces es así como vamos empezando a usar la guitarra en el plano vertical. Recuerda, la guitarra está en plano X, Y y es muy bueno practicar las escalas en una sola cuerda. Además, es una excelente manera para aprendernos cómo están repartidas las notas en el brazo y así descifrar digitaciones para escalas, arpegios, triadas, acordes, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate que estás tocando la melodía de esta canción. En este momento, si te fijaste, comenzamos en la nota DO, pero en la tercera cuerda, en el traste número 17. La misma nota DO la vamos a encontrar, por ejemplo, en la primer cuerda, en el traste 8. Ya tenemos dos maneras de tocar el... O... Perfecto. Entonces, como nos damos cuenta, si estás tocando este tema en vivo y se te rompe una cuerda y tu costumbre siempre fue ensayarla acá, ¿eh? ahora también vas a tener la oportunidad de... Claro, cuesta trabajo adaptarse, pero si lo practicas con esa conciencia en que puedes empezar... O... Oh. O... Oh. También en la segunda cuerda. Entonces, si tú lo haces en la segunda cuerda, claro que va a ser otra digitación. Pero te las puedes ingeniar, ¿verdad? Puedes arrancar en el traste número 22 de la cuarta cuerda. Sabes que puedes usar los cuatro puntos que hemos señalado, ¿no? Si te das cuenta de eso y lo utilizas a tu favor, siempre vas a tener una manera de aprender la misma figura, la misma escala, partiendo de diferentes puntos de tu brazo, en diferentes cuerdas. Puede ser una gran ventaja, esa es la idea. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme aquí en Taller de Guitarrulería. Y espero que estos tips sean de utilidad y los puedan aplicar inmediatamente en sus instrumentos. No dejen de suscribirse al canal y dar clic en la campana. Pueden seguirme en las redes sociales y escuchar mi música en Spotify, Apple Music y todas las plataformas digitales.